Desde Adelante Coín llevamos mucho tiempo insistiendo en que no es del todo adecuada la gestión que se está haciendo en Coín de, la, de los residuos sólidos urbanos. En parte por, por una parte de la ciudadanía, pero también por la Administración, también por el Ayuntamiento, incluso por la Diputación que es responsable de determinados de determinado residuos. Hemos insistido muchas veces pues, por dos aspectos. Eh, por un aspecto que es estético y sanitario.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 ...que incluya tantos aspectos, tantas propuestas... ...que consideramos que se deben de, de poner en marcha... ...como concienciación a la ciudadanía... ...y en este sentido pues en el próximo pleno... ...de la semana que viene... ...llevamos una moción relativa al punto limpio... ...cualquier coína y que venga por aquí... ...ahora después lo, lo observaremos... ...podemos ver que, que cuáles son los aspectos... ...que, que habría que mejorar aquí... ...podemos ver en primer lugar un, un vial de acceso... ...por el que hemos tenido que llegar aquí... ...en unas condiciones que no permiten... ...ni siquiera que pasen dos coches de forma adecuada... ...con unos baches que hacen que te tengas que, que... pasar al carril contrario... ...con una señalización que tampoco es adecuada... ...cuando llegamos aquí... ...vemos pues que tiene solamente una puerta... ...para entrada y salida... ...cosa que no que no es lo recomendado para un punto limpio... ...podemos ver también pues que los distintos cubas grandes de contenedores... ...en primer lugar no están señalizados... ...para que las personas sepan dónde tienen que depositar cada cosa... ...pero además si nos asomamos a ellas que después lo haremos... ...vemos que están mezclados todos los residuos... ...cuando esas cubas son para separar los residuos... ...vemos que eh, tenemos pues cartón junto con corchones... ...junto con plástico, junto con, con eh, gomas de los coches... Entonces no está cumpliendo la función que debe de, de cumplir un punto limpio. Pero es que además vemos, eh, si de, de, venimos determinados días, pues electrodomésticos puestos de cualquier manera en la acera, cuando estos electrodomésticos tienen que estar, o bien en unas cubas específicas, o bien pues en una sala incluso encerrada y tienen que tener un tratamiento específico porque son peligrosos en su manipulación. Y eh, por último y más grave, pues vemos como esos electrodomésticos a veces pues son cogidos por pues, personas vecinos de Coim, bueno que se dedican a coger chatarra, lo sacan ellos por su, con sus propias manos, lo manipulan fuera del. del residuo del punto limpio, que ahora lo vamos a ver también, y eh, luego pues se, se dejan ahí los restos que no utilizan o que no pueden vender y se llevan el resto. Esto es muy peligroso porque esos electrodomésticos tienen unas sustancias que no se pueden manipular, que son peligrosas tanto para la salud como para el medio ambiente. Pero aparte, lo que provoca es pues, un, otro punto limpio fuera, pero sin ningún control. Por cierto, donde se puede acceder fácilmente con una valla que no, está, no es una valla fuerte, que está rota la puerta. Entonces, todos estos aspectos pensamos que, que hay que mejorarlos. ...y en este sentido pues llevamos en esa moción... ...una serie de propuestas... ...en las que eh, defendemos... ...no solo que hay que seguir las recomendaciones... ...que hay muchas por escrito y publicadas... ...para un punto limpio... ...sino incluso la normativa... ...que hay obligatoria por ejemplo... ...para pues esto como he dicho anteriormente... ...para estos residuos... ...de aparatos eléctricos y electrónicos... ...que, que tienen una normativa específica... ...en este sentido pues pedimos... En primer lugar, que se arregle el vial de acceso a, a este punto limpio. En segundo lugar, que se estudie la posibilidad de que eh, se amplíe este punto limpio... ...bien en este lugar o bien en otro terreno, si esto no si no se permite en este terreno... ...y para que se adecue a los metros cuadrados que debe de tener, según las recomendaciones... ...un pueblo como Coín, de la población que tiene Coín. Serían aproximadamente 3.000 metros cuadrados y esto pues no llega a 2.000 metros cuadrados. ...pedimos también que sea jardines... ...como están recomendados los puntos limpios... ...tanto la parte de fuera como la parte de dentro... ...y en ese punto limpio con unas dimensiones adecuadas... ...pues recomendamos que hubiese una sala... ...de educación medioambiental... ...para los niños y niñas... ...donde se le pueda ir concienciando... ...que es uno de los aspectos más importantes... ...que creo que nos falta... ...en cuanto al reciclaje... ...pedimos también que tenga las dos puertas... ...una de entrada y otra de salida... ...como es recomendado... Por supuesto que las cubas se utilicen cada una para lo que se tiene que utilizar, separando los residuos de tal forma que eso permita luego el reciclaje, que estén adecuadamente señalizadas y que se cumpla la normativa en el sentido de que haya una cuba específica o una habitación cerrada para esos residuos de, de aparatos eléctricos y electrónicos y que esto no lo pueda manipular cualquiera. En cuanto a, a que haya personas que estén aprovechando parte de esos residuos, nosotros pensamos que una posibilidad es que dentro de, del punto limpio haya también pues, una zona de desguace, pero una zona de desguace que no la pueda manipular cualquiera, sino de forma controlada para que haya personas que puedan seguir aprovechando esos residuos, pero nunca, nunca manipulando estos que hemos dicho, los electrodomésticos, que son bastante, bastante peligrosos. En alguna ocasión hemos venido por aquí, hemos visto líquidos derramados de una nevera que ha sido manipulada aquí dentro pues por personas que no que no tienen el conocimiento necesario para, para esa manipulación. Después pedimos también eh, algunos aspectos que están relacionados mmm, con los contenedores que están sobre todo a las afueras del pueblo, como que haya un servicio, es decir, que haya unos días eh, que lo conozca la ciudadanía, ...en los que se puedan poner los muebles y enseres... En esos, ...en esos contenedores... ...y que los vecinos llamando previamente al ayuntamiento... ...pues ponga solamente esos días, esos muebles... ...y sea el ayuntamiento quien haga la recogida... ...de esos contenedores para traerlo al punto limpio... ...y otro aspecto que también nos parece fundamental... ...porque además de los que más están afectando... ...a esos contenedores, que es el problema de los escombros... ...entonces los escombros ahora mismo... ...no está permitido traerlo aquí... ...tiene su lugar local, eh, localizado... ...para que las empresas tienen que ir a llevarlo allí... ...pero consideramos que una solución para que esos contenedores... ...no estén siempre llenos por fuera de escombros... ...es que si se permita que los vecinos y vecinas traigan aquí... ...pues una cantidad determinada mínima... ...que, que se refiera pues bueno a una obra totalmente menor... ...pues dos sacos, tres sacos... ...que los traigan, los puedan traer en sacos... ...siempre demostrando que no es una empresa... ...y que, y que sea una cantidad pequeña... ...y que sea el propio ayuntamiento el que gestione desde aquí... ...desde el punto limpio esos escombros... ...también pensamos que eso soluciona parte de... de lo que estamos viendo en los contenedores de, de, de las afueras... ...y por último pensamos, y además es obligatoria si se está haciendo pues en otros ayuntamientos... ...que desde el ayuntamiento, desde el área de medio ambiente... Eh, ...se debe de elaborar un informe trimestral... ...de todos los residuos, de, de tanto la cantidad como la... ...como del tipo de residuos que se están recibiendo... ...en el punto, en el punto limpio... ...y nada más, este es el inicio un poco de... de eso que consideramos, pero pues consideramos que... ...los vecinos y vecinas de Coín ...lo saben, que hay un problema con los residuos... ...y con la basura en Coín ...y, y de una vez por todas el Ayuntamiento... ...tiene que coger la rienda y, y empezar a solucionar... Este, ...este problema que además es un problema grande a nivel medioambiental".